Esta animación no es recomendada para menores de edad. hoy di una <risa> pizza y no me entendió la vieja Ferroza. Y bien le decía: Give me one pizza. <risa> Deja. Deja de la casa. También. Mi hambre le Tengo hambre. Ajúrense. ¿Ah? Mi hambre le dije yo: Tu voz. Ajá. Y le dije yo que cuánto, jamás le dije Me dijo, ya, no le entendí esa mierda. Mis chambayas y no entienden Y le colgué a <risa> Que no me entendí. hablándole, vos me decís que lo que yo te dijo. No, como no, mierda, vos, que ponen mierda que no entienden ni en inglés. Mira como ando para hacer lechuga con ese pelo. Y ya me se crema ¿no? pura mierda, mira. Me sale un viejo pendejo hace un año. Lo sentamos juntos ahí en el McDonald's y con la misma. Va a desercarse el hijo de puta y me dice, mire, mire, ¿qué pasa? Y, dice, y a usted no le dan ganas, me dice. ¿Por qué? Le digo yo, pues si por estar ya un año sola, me dice. Pues mire, si me dieran ganas, le dije yo, busco un pendejo que me la quite, pero no tengo ganas, le dije yo. Hoy llamó al mismo hombre que me la quite, le dije yo. A veces los hombres pulsan para ver si uno de, de viejo pendejo calle. En realidad, uno es débil, la carne es débil, pero uno echa de ver cuando de verdad le dicen de corazón las cosas. Pero hay pendejos que solo por mojar la buscan, como aquí andan botando la brama y todo. Y así ya vemos mujeres, como les digo. Pulsan cuando ya ven que uno está varios días solo está estar tan bella. Pero a veces ya uno con diabetes ya no, ya es pura mierda, todo se acaba. Puta, vale verga con esta juventud, vos. Solo ver tele, solo ver Facebook. Más el Facebook, ya en las tele casi no les hemos caso, vos. Sí. Y ya ante vos, lo mío era ver si había ropa chuca, andar vendiendo en las calles. Que punche, que curiles, que pan, de toda mierda. Así me gusta cómo lo criaban a uno avance y hoy pura mierda, vos solo en ese juego. La juventud, mira, el hombre no quiere nada hacer, trabajar. La mujer, pero ni lavar un plato le gusta. <música>